Otra denuncia grave que hay que investigarla Que me la dieron en el día de hoy, pero ustedes saben que yo Nunca firmo la cosa si no tengo la prueba Pero me llamó un peledeísta, indignado Simplemente voy a decir que si eso es verdad, es un crimen Que varios de los dirigentes más importantes de aquí no voy a dar nombre porque, como le digo, no tengo esa prueba concreta. Estoy confiando en lo que un PLDista parece guapo. Me dijo que, que supuestamente los principales cabecillas del PLD aquí en Macorís están repartiendo los apartamentos de los aguayos donde tienen los enfermos, que le repartieron a una persona que es hasta amiga mía, seguidor de este programa, y que hay cierto disgusto porque a fulanito le dieron y a fulanito lo Oigan esto, señores. Los aguayos lo están utilizando para meter enfermos de coronavirus ahí, para que pasen la cuarentena. Y de que esta gente repartieron, yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si eso es verdad. Pero yo lo voy a investigar. Y si alguien tiene esa información, no di que por hablar por hablar, sino con prueba. Eh, que me llame. Que me llame y me confirme si es verdad, porque ya es un crimen y un abuso. Que en medio de esta pandemia le estén repartiendo. Oye, eso lleno de enfermos ahí. Porque ahí que están llevando parte, porque ustedes saben que hay escasez de cama. Ahí están llevando parte de los enfermos. Entonces imagínense ustedes. Eh, bueno, entonces vamos a ver, porque me están poniendo mucho. Dice hola. Omar, hazle un llamado al general que en Pimentel la policía no está patrullando, la gente anda toda hora. Oiga, general, esto es de Pimentel, que en Pimentel y que no hay patrulla de la policía, ¿y qué hace esa policía de Pimentel? Oigan, en Pimentel hay un coronel de la policía, el jefe de la policía en Pimentel es un coronel. ¿Y de qué está ese coronel de Pimentel? Que no patrulla y que deja que la gente ande haciendo diabluras? por eso que nos vamos a morir todos. Por eso es que nos vamos a morir todos. ¿Por qué? Porque esto está lleno de irresponsables. Entonces las autoridades, hoy leí algo que, que, que decía, sí es verdad, la población ha sido irresponsable, pero los mayores irresponsables son el gobierno, que permite que esos ciudadanos anden sin mascarilla. Mira el toque de queda, ayer, ayer apresaron muchísima gente más. Aún lloviendo. Esto Yo no me explico qué, qué país es este, señores. Y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar Bien, hermano. Por fin. ¿Y cuándo será que vamos a salir de Hipólito Mejía, Dios mío? Bueno, Tanto es... daño que se humle está haciendo. E Estimulando todo. Ese Hipólito eh, eh, es una retranca para ese partido, por suerte que Luis Abinader logró sortearlo, pero ese es un sujeto malo, eh. oye Hipólito nada más le hace daño a este país y a ese PRM, eso hay que decirlo con toda responsabilidad, ese es un sujeto que no tiene escrúpulos, eso es peor igual que Danilo Medina, eso no tiene ningún tipo de escrúpulo. Hipólito Mejía, eso hay que decirlo con toda responsabilidad. Eva y, y, y, y con un relajo siempre Nada lo toma en serio Es una charlatanería O sea, es un político que está desfasado Hipólito Mejía Yo creo que este país tiene que salir De Hipólito, de Leonel, de Danilo De esos políticos que ya cumplieron su rol Y, y venir con una camada de jóvenes Con otras ideas Miren, en el Congreso Esa va a ser una felicidad Hay unos muchachos jóvenes que ya fueron eh, entregado hoy casualmente su, su certificado, que, que van a dar la batalla ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Omar, eh, yo vi que Hipólito dijo en estos días que ya él se iba a retirar, que él iba, se iba para Carabacoa a, a, a, a, hacer, a hacer unos proyectos con su familia. Que ya él iba a joder con política que, iba, que ya se iba a retirar Eso dice él, pero sigue haciendo diablura Mira cómo fue al palacio en un momento inoportuno Mira cómo ya fue al palacio vi. A reunirse con sí, Danilo hombre. Para dar la impresión De que él está pichando el juego a Danilo para Primero para que a Danilo no lo molesten Usted puede estar seguro Que en eso está Hipólito Porque la habilitación de Danilo No va a ser posible Porque no es verdad que ese congreso como está constituido, va a votar y que para que Danilo sea candidato, porque sería el colmo de la locura, sería el colmo de la locura que el PRM habilite a Danilo, porque si el PRM no vota por la habilitación, no hay forma, entonces el PRM, entiendo yo, a menos que sean los estúpidos del siglo, no va a habilitar a Danilo para que Danilo le, le, le regrese al poder después, sería la estupidez, entonces yo eso lo descarto, ahora lo que sí puede haber es que Hipólito le esté pichando el juego a Danilo para que no lo molesten. Pero las la cosas que Danilo ha hecho, Danilo tiene que rendirle cuenta a este pueblo. Buena tarde Hello, Omar. Sí, un placer. Omar, ¿usted sabe lo que está el eh, general de pues comando de Pimentel? De, de, de no, en Pimentel no queda un coronel. Ah, pues el coronel. Sí. En, lo mismo, eh, eh, en lo mismo que están los de la Peña Que el río está seco Le sacan toda la arena Ay Dios Santo Oigan eso Bueno miren ese, ese, ese ministro de medio ambiente Se va a buscar un lío de marca mayor Ese tipo Está dando unos permisos Que ese es uno de los que hay que investigar En un nuevo El eh, eh, eh, que nombren en medio ambiente Tiene que investigar ese tipo